de las claves para, para el desarrollo de las relaciones armónicas entre los seres humanos es el manejo de la inteligencia emocional. Las relaciones interpersonales están repletas de emociones y sentimientos de los que en ocasiones podemos ni siquiera ser conscientes. El principal motivo por el cual es importante educar inteligencia emocional es porque favorece el desarrollo de la personalidad, las actitudes, los valores y el esfuerzo. Por eso hoy en Crecer vamos a descubrir que dos conceptos como la inteligencia emocional y la convivencia están estrechamente relacionados y lo haremos de la mano de nuestras dos invitadas paula berciano muy buenos días buenos días paloma Cómo estás aquí? Bueno, además sé que te pillo justo en medio en clase con un pie en el en, en en clase y un pie con nosotros, así que te agradezco enormemente este ratito. Paula es maestra de PT, pedagogía terapéutica, en una escuela pública en Madrid. Estudió educación especial, psicopedagogía, coaching educativo y neuropsicología aplicada a la educación. Eh, Paula. Cuéntanos, porque oímos hablar mucho de profesores PTPT, -PT, pero no sabemos en qué consiste exactamente la pedagogía terapéutica. Los papás y las familias que, que requieren de tus servicios lo saben, pero los demás desconocemos cuál es tu labor. ¿Qué hace un PT en clase? Bueno, pues pedagogía terapéutica al final es el nombre de la carrera histórico que ya está desapareciendo. A mí me gustaría que se nos llamara docentes de educación inclusiva. Al final lo que hacemos es que somos un apoyo a, al alumnado que tiene algún tipo de necesidad educativa específica, ya sea por tener una discapacidad, eh, trastorno, diversidad funcional, como lo llamamos ahora en general. Entonces eh, se supone que nuestro papel es hacerle la vida más fácil a, a este alumnado, a sus familias y que estén incluidos de manera real en el sistema educativo y no tanto que, que tengamos que ser esa muleta presente continuamente, que es lo que parece que somos los docentes de apoyo. También nos acompaña Pilar López Laboría, psicopedagoga y una profesional dedicada directamente a la inteligencia emocional. Muy buenos días Pilar, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Eh, con ambas, eh, pese que con Pilar estamos conectando también por videoconferencia, porque ella está en el norte, en, en el Pirineo. Así que eh, gracias y un abrazo desde desde aquí, desde Madrid. Pilar, como experta en inteligencia emocional, en, en, cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de emociones, en la subdefinición, emociones básicas, emociones secundarias, emociones sociales. Pero hay otras emociones que tú las denominas como emociones desagradables. ¿Qué entendemos por emociones desagradables? ¿Por qué es peculiar esa forma de, de, de llamarlas? Y creo que todos sabemos más o menos a lo que nos referimos. Pero sí, son... bueno, eh, normalmente se tiende mucho a etiquetar las emociones como positivas y negativas. Uh -huh. El problema que tiene esa etiqueta es eh, transmitir que hay emociones que está bien sentirlas y otras que está mal. Entonces, lo que está claro es que hay algunas que son agradables y otras que son desagradables, pero eh, en conjunto todas nos transmiten una información importante. Igual que los sentidos nos transmiten información a través de la vista, el oído, el olfato y demás, pues las emociones también. Lo que pasa que como estamos un poco entrando en... en bueno, o hay ciertos eh, sectores de la psicología que están pues mostrando que hay que estar siempre bien, que bueno, un poco pues esto de la dictadura de la, de la felicidad y demás, pues entonces yo prefiero llamar emociones desagradables que no negativas porque no hay que evitarlas, las las que llaman negativas, sino pues que hay que averiguar qué información hay detrás de cada una de las emociones para poderlas gestionar adecuadamente. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Quien cuente con inteligencia emocional será alguien que consiga que quienes le rodean se sienta a gusto, que al estar a su lado sea enriquecedor y que confíe en él. En él. ¿Y qué es todo eso sino convivencia? Esta mañana tenemos mucho que aprender sobre inteligencia emocional y convivencia, así que sin más preámbulos, comenzamos. Paula Berciano es maestra de pedagogía terapéutica, como ya le, como, como nos ha explicado en, hace un momento, en la escuela pública en Madrid. Su sueño, el que con su trabajo contribuye, es crear o desarrollar, obtener, alcanzar una escuela más adaptada a las necesidades de todos los niños y las niñas. ¿Nos has explicado la diferencia o por qué... Os has explicado que te gusta más llamarle educación inclusiva a pedagogía terapéutica, con una razón de que sois algo más que, algo que, que he creído que le llaman en algunos lugares el maestro sombra puede ser ¿Estáis, <risas> que, ¿qué diferencia hay entre pedagogía terapéutica realmente llevada a tu día a día con la educación inclusiva? pues el tema es que los docentes de, de PT tenemos diferentes funciones y podemos trabajar también en, en diferentes tipos de, de colegios e institutos. Entonces, dependiendo de la situación de trabajo, pues tenemos funciones completamente diferentes. En mi caso, por ejemplo, yo estoy en un aula que apoya alumnado con trastorno del espectro autista, pero también podemos trabajar eh, dando apoyo en general a todo el alumnado de un centro ordinario que tenga algún tipo de diagnóstico, como he comentado antes. Eh, puede ser por tener diversidad funcional de cualquier tipo, discapacidades, trastornos, incluso las altas capacidades también entrarían dentro de claro, este de amplio abanico. El retraso madurativo, en fin, un montón de etiquetas, que al final son un poco eso, que, que lo que hacen es eh, disponer para todos los niños y niñas que se cree ese recurso que les pueda ayudar. Entonces, en cierto modo, esas etiquetas vienen bien para que se... Se provee a los centros de nuestro apoyo y de ese recurso, pero eh, como seguro que Pilar va a hablar en algún momento, esas etiquetas también pasa como con las emociones, que te limitan mucho y, y te dicen hmm. esto lo puedes hacer, esto no. También, incluso los PTs, eh, trabajamos en centros específicos de educación especial. Y como bien sabemos, esos centros, eh, todo, todo el alumnado que tienen es eh, con alguna, bueno, con plurideficiencias, como, como se llama. O sea, ya trastornos eh, mucho más graves, con una necesidad de apoyo eh, más, eh, vamos, continua. Y ya, ya no solo hay PTS hay fisios, hay enfermeros, hay, puede haber terapeutas ocupacionales. O sea, ya hay una serie de recursos. Entonces, eh, mi caso es un poco intermedio. No estoy ni en educación especial pura ni en un centro ordinario puro. Estoy en un aula de apoyo que se ha creado para alumnado con este trastorno del espectro autista Y es muy bonito... Pero es verdad que, que inclusión, inclusión, pues hay gente que, que puede pensar que no es muy inclusivo, ¿no? Crear este tipo de aulas específicas. Claro. Hmm. Pero bueno, tiene su, su razón. El, el programa de hoy gira en torno a inteligencia emocional y convivencia. Y qué más, mejor convivencia que. que manejar un aula diversa. ¿Qué dificultades se plantea? Porque fíjate, en muchos de nuestros oyentes son familias y ya manejar las tres personalidades que tienen nuestros tres hijos ya es hacer malabarismos. Pues imagino que vosotros en un aula en, en el que contáis con muchas eh, circunstancias características o etiquetas, como has dicho hace un momento, ha de ser mucho más complicado. ¿Cómo se maneja un aula diversa? Pues eh, este es un tema que a mí me encanta, la verdad, porque un aula diversa no es más que el reflejo de una sociedad diversa claro. en, en la que vivimos, entonces eh, me hace mucha gracia porque en mi caso el alumnado con, con TEA eh, suele ser como muy etiquetado ¿no? De a los niños y niñas con TEA les suceden estas cosas, es un TEA de libro es una expresión que a mí me repatea ¿por qué? porque no hay nadie de libro y menos un TEA, yo tengo cinco niños en este caso son todos chicos y ninguno es igual al otro, es impresionante entonces dices, claro, somos dos personas, eh, yo como maestra y un, y un chico que es el integrador social eh, somos dos personas para cinco niños y es increíble, a veces nos faltan manos entonces, eh, trabajar en un aula de estas características es muy bonito, pero es un, es un desafío, es un reto diario. Tienes que estar eh, muy integrado emocionalmente. Claro. Eh, tienes que llegar por la mañana y decir, mis problemas quedan fuera, yo no puedo transmitir eso al aula, porque eso se transmite. Mm. Y yo lo he comprobado, yo el día que no duermo bien, o he tenido una bronca, o me ha pasado cualquier cosa que a mí me desajusta, mi alumnado casualmente ese día no se porta bien. Oh, <ríe> y entonces... Hay una relación entre nuestras emociones y lo, que, y lo que luego vamos a conseguir en el aula. Es, es Ya te digo, es muy bonito, eh, pero tienes que, digamos, improvisar. Dentro de que no hay nada improvisado de que programamos y, y está mm, todo muy mm, pensado, mm. trabajar en un aula así tan diversa te requiere que seas súper flexible, muy, muy flexible. Porque en función de las conductas y de los estados emocionales de cada niño... Tú tienes que ir eh, variando todo el tiempo, tienes que dar muchas opciones. ¿No quieres esto? Vale, pues probamos con lo otro. Eh, tenía programado esto, pero veo que no estás, que no estás en esto, vale, cambiamos. Y entonces tienes que estar muy rápido y como yo digo, hay que dormir todas las horas. <ríe> ¿El sistema educativo, por lo menos a día de hoy, está preparado para tanta diversidad? Pues justo en un, en un artículo que, que recientemente se ha publicado que, que escribí yo, decía justo esto que el, nuestro sistema educativo está cada vez más fuerte y más preparado, pero es como que tiene muy buenas ideas y luego no las ejecutamos bien. ¿Por qué? Pues Porque no hay dinero ni recursos como en otros países si se destinan a la educación. Esto es así. O sea, no hace falta que yo lo diga, lo tenemos todos más o menos claro. Entonces partiendo de eso eh, siempre digo, eh, los recursos y el dinero es importante, pero no lo es todo los docentes españoles estamos súper preparados Eso es una es realidad, entonces creo que sí que estamos preparados para la diversidad, lo que pasa es que nos hace falta un poquito de ayuda Hablas de otros países y sospecho que te refieres, por ejemplo, a Finlandia. De hecho, el, el modelo finlandés de educación es admirado en, en todo el mundo. ¿Qué tiene de especial? Porque hablamos, oímos hablar de ello, pero nos gustaría que tú, como profe, nos expliques qué tiene de especial el modelo finlandés. Sobre todo, eh, bueno, voy a decir que yo estuve, estuve en Finlandia visitando diferentes centros educativos y etapas del sistema y es verdad que es un sistema muy admirado, sobre todo porque a nivel de, del país o sea, se da muchísima dotación económica a la educación y esto se traduce en muchos recursos, mucho claro. recurso personal. Eh, creo que el mayor éxito es la ratio. Allí cuentan más o menos con un, con un adulto para, cada, para siete niños. Entonces hay muchos ojos, hay, hay, sobre todo para atender esas emociones que cada niño eh, va teniendo en diferentes momentos y que, ojo, hay profesores en Finlandia que trabajan con libros de texto. O sea, no nos engañemos. Aquello no es la panacea, ni es el sistema más innovador y más, eh, más moderno del mundo. Sí. Pero es verdad que cuentan con eh, mucho, mucho adulto y ya no solo docentes. En, entran personas de la comunidad educativa, entran abuelos, entra entra alguien que de repente puede enseñar, eh, pues, no sé, el primo de alguien que es fisio y te cuenta. Entonces... Eh, uno de los éxitos, en definitiva, es, es ese, más que tener mucho dinero, porque al final, como digo, los docentes españoles, con un euro te hacemos mmm, maravillas, Viguería, sí. cosa que en Finlandia no saben, ¿eh? porque eh, yo cuando estuve allí lo hablábamos con los docentes y se maravillaban de, de lo que le contábamos, porque decían, pero bueno, ¿cómo hacéis eso con 24 niños? Claro. Tú sola, guau, tal, aquí estamos estresados y, y tenemos... En el aula a lo mejor tienen 15, 18 como máximo, pero son dos docentes, tres personas. Hmm. Ha, ha habido una revolución increíble desde nuestra generación y cuando digo nuestra generación, los, los niños de los 60, de 60 los y cómo se está educando hoy en día. Por eso a mí me gusta decir que, que los docentes son unos, bueno, los adolescentes y las familias son unos valientes porque nos pilla en un sándwich, por así decirlo. Estamos educando como no nos han educado de una forma muy intuitiva y eso es de ser muy, muy, muy valientes. Uno de los elementos que se han introducido en la educación es algo que llaman las pedagogías activas. ¿Qué revolucionan su puesto en, en la educación y en, en el aprendizaje? Pues yo creo que, que han supuesto que por fin nos demos cuenta de que en vez de mirar tanto hacia adelante porque hubo una temporada, eh, bueno, hubo un boom con la tecnología, claro, eh, nosotros nacimos sin ordenadores algunos y de repente ahora tenemos que nos falta tener el ordenador implantado en, en las gafas. Entonces ha habido un avance tan rápido que parecía que el futuro de la docencia iba a ser solo mirar hacia adelante, pero afortunadamente creo que nos hemos dado cuenta que también hay que mirar un poco hacia atrás y mirar a esos pedagogos y pedagogas que ya hace dos siglos decían, ojo, que lo que hay que hacer es observar al niño y a la niña, seguir sus intereses, seguir su desarrollo y en función de eso ofrecerle eh, cosas que estén a su alcance y que le interesan en el momento. Como ya hablaba María Montessori, como ahora está muy de moda Reyo Emilia, eh, toda esta serie de pedagogías que hace ya muchísimo tiempo que, que pusieron el foco en, el, en seguir al niño a la niña, en seguir sus ritmos. Y creo que esto lo estábamos perdiendo un poco con este auge de la tecnología y de la eh, innovación educativa y de y probar probar muchas cosas, porque al final la escuela tiene mucho de ensayo-error, se nos estaba yendo un poco a la cabeza y, y, y lógicamente o sea, estas pedagogías activas pueden tener sus detractores y sus defensores, pero eh, creo que hacen muy bien volver a ese foco en el niño en la niña y, y en ese ofrecimiento de cosas eh, más pausadas, mm. eh, no llevar ese ritmo tan frenético que llevamos en las aulas, que eso se puede combinar con la tecnología, por supuesto, y se debe, eh, pero ya el hecho de que se esté volviendo a poner de moda, y lo entrecomillo mucho de moda, porque las modas siempre son peligrosas, pero que se esté poniendo de moda pues el uso de materiales más naturales relacionados con la naturaleza, eh, que estemos trabajando pues eso con esa observación, con esos tiempos, mezclando edades, creo que, que va a venir muy bien a esta sociedad en la que estamos todos mm, un poquito acelerados. Y, y, y preparándonos precisamente por ese, por esas circunstancias distintas que hay hoy en día frente a cómo hemos sido educados, nosotros existe una técnica de aprendizaje que es la gamif gamificación o gamificación, que ¿Cómo? traslada la mecánica del juego al ámbito educativo. Como creo que eres experta en gamificación, o por lo menos mmm, generas muchísimos materiales y tienes, investigas sobre el tema, ¿qué beneficios aporta el juego en, en el aprendizaje hoy en día? Bueno, en primer lugar, eh, voy a puntualizar que, bueno, experta no soy, pero es verdad que me ha interesado mucho, sobre todo hasta este momento, ahora como trabajo con alumnado eh, con TEA, pues no lo estoy pudiendo llevar a, claro. a la práctica, no es lo que necesitan realmente, pero um, gamificación es un, es un término que no debemos confundir con, con juego o con otros eh, términos como puede ser el, el aprendizaje basado en juegos, son cosas diferentes. Uh -huh. eh, el juego en sí es algo muy amplio y yo por supuesto aplico el juego en todas las etapas educativas en las que me toque trabajar y con todo tipo de niños y niñas, pero está el juego libre, está el juego eh, guiado, está el juego simulado, por ejemplo con los niños con TEA yo ahora tengo que hacer muchos momentos de juego libre para observar qué están necesitando y qué qué les puedo yo ofrecer para seguir su ritmo y a partir de ahí pues trabajar habilidades sociales, turnos, eh, la simbolización, y eso es juego. Pero en otras etapas, en otros contextos, eh, podemos utilizar mucho el aprendizaje basado en juegos. El sacar tanto un juego de mesa como un juego que tú inventes, un juego motor, un juego con elementos o sin ellos, en el que tú tengas un objetivo de aprendizaje. Y luego la gamificación eh, sería ya como un nivel superior. En la gamificación no hay juego en sí. Y la, y la vida entera está, está gamificada. O sea, hmm. desde el momento en que nosotros vamos claro. a, a comprar o vamos a echar gasolina y te dan puntos y echas un poco más de gasolina o te gastas más dinero, eso es una gamificación, ¿no? Es un sistema en el que tú aplicas las, las mecánicas y dinámicas de juego a otro objetivo. Y tu objetivo hmm. es el aprendizaje. Entonces... Eh, es algo muy bonito que lo, que lo que aporta al alumnado sobre todo es motivación. Motivación para iniciar un proyecto, eh, entrar, eh, entrar en la dinámica de trabajo pensando que están eh, jugando tú les llevas por una serie de retos, pero esos retos cada vez se van complicando más y van dirigidos siempre a que haya unos objetivos pedagógicos detrás, al menos en educación. sí Porque es lo que hablamos, la gamificación existe en todos los ámbitos, de hecho se inventó en el mundo empresarial, ni siquiera se inventó en el mundo educativo. Entonces, bueno, para los niños sobre todo es motivación, pero como todo... Hay que aplicarlo bien o esa motivación al final cae. Claro, pues me alegro enormemente de haber sacado este tema porque es un, es un concepto que se maneja y me da la sensación de que, como me ocurría a mí, no lo, no lo sabemos entender y nos quedamos simplemente en el juego. Paula Berciano, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito, esta mañana. Y te dejamos gracias. que vuelvas a tus, a tus quehaceres. Muchísimas gracias. <risa> ha sido un placer, Paloma. Pilar López Laboría es psicopedagoga, experta en inteligencia emocional. Ha estado trabajando como profesora asociada en la Universidad de Zaragoza impartiendo diferentes asignaturas de los grados de educación primaria y educación infantil así como del máster de profesorado de secundaria. En la actualidad desarrolla el proyecto Bien Pensar, en el que ofrece soluciones y recursos para las distintas dificultades con las que padres y docentes se pueden encontrar en la noble tarea de educar. Cuando hemos comenzado nos has definido las emociones desagradables, esa forma distinta de entender las emociones ni positivas ni negativas. ¿Qué Dentro de esas emociones desagradables me da la sensación de que aparece una, que es la, bueno, varias, como son la frustración o la impotencia. ¿Qué diferencia hay entre una y otras? Porque muchas veces, precisamente, hemos estado hablando hace un instante con Paula sobre la motivación y ahí nos encontramos justo con el otro lado de la moneda, ¿no? con la frustración y la impotencia. ¿Qué se diferencian estos dos conceptos? Bueno, pues eh, la frustración es lo que sentimos cuando una expectativa no se cumple. Vale. Cuando eh, de, eh, queremos que haga buen tiempo para hacer una excursión y, y nos encontramos con que hace mal tiempo o cuando queremos que algo tenga un resultado... Y no lo tiene, uh -huh. ¿vale? La impotencia muchas veces cursa con la frustración. La impotencia es la emoción que sentimos cuando somos conscientes de que no tenemos poder sobre algo que está sucediendo, ¿vale? Entonces, algo que nos frustra nos puede generar impotencia también. Eh, digamos que comparten eh, un escenario eh, que las podemos sentir a la vez pero que también las podemos sentir de forma separada. Tienen cosas en común y tienen cosas eh, eh, que, que, no son, que no son comunes. Que no son comunes. Allá. Nos decías que las todas las emociones están llenas de información y las, informa las emociones desagradables también tienen. ¿Para qué sirven esas dos concretamente, la frustración y la impotencia? Contienen una información, que, que, de, qué no, de, ¿de qué nos avisan y para qué nos sirven? Pues a ver, la frustración eh, nos avisaría igual de que las expectativas que nos hemos puesto no son realistas. Uh -huh. eh, también nos avisa de que tenemos que llevar a cabo la aceptación de que las cosas son como son. Eh, y también pues, un poco el, el antídoto para, para poder sobrellevar la frustración es un poco esta frase de es lo que hay, ¿no? Eh, claro. que, que muchas veces, que no es eh, resignación, ¿vale? Es que realmente eh, tenemos que, o sea, un, una de las principales dificultades que tiene la gestión emocional es eh, el poco conocimiento que tenemos sobre el significado de las emociones. Eh, por eso está muy bien que tú me hayas preguntado ahora, por ejemplo, por, por estas dos, ¿no? Eh, porque muchas veces nos, nos confundimos un poco y le llamamos a todo con, sí, una, sí, sí. con una emoción. La impotencia pues, eh, nos da el mensaje de que, pues, de que somos personas, de que somos limitadas, y de que hay cosas sobre las que podemos actuar, pero otras sobre las que no. Y nos hace tomar mucha mucha conciencia, pues, de nuestra humildad, ¿no? Y de ver hasta dónde podemos llegar. El ser humano hoy en día se cree que es capaz de intervenir en todo y, y nos da ese toque de atención de, eh, no, y no pasa nada, no pasa nada porque no seas capaz de de intervenir en todo. Fíjate, precisamente acabas de hablar de, de humildad y, y... Y es algo con el que creo que estamos todos bastante conectados o no conectados, pero sabemos en lo que se refiere. Y, y relacionado con la humildad aparecen otras dos figuras que también me gustaría que nos que nos desgranaras desde ese concepto de, de la información que contienen esas emociones que no nos gusta sentir. Como es la culpa y su figura o el antagonista o no sé si decir quizá la llave para sanar lo que es el autoperdón o el wow. perdón en general. no La culpa. ¿Para, para, qué, ¿Para qué le sentimos culpa? ¿Qué necesidad, ¿Qué necesidad tenemos de sentir esa culpa? Y además que es algo que sentimos, bast está bastante presente en, en nuestra vida. Bueno, pues eh, dentro de que yo eh, opino que todas las emociones son necesarias, hay algunas que tienen una parte, como si dijéramos, eh, eh, sana o útil o práctica y otra parte tóxica. Y la culpa, eh, junto con la preocupación, por ejemplo, eh, son dos emociones que nos dan una información importante, pero que no debemos agarrarnos a ellas. Eh, ¿Por qué? Porque podemos entrar en círculos viciosos, eh, en bucle, y, y salir de ahí es, es muy difícil. Eh, la parte sana de la culpa eh, está relacionada con la empatía, ¿no? Si tú ah, claro. eh, has llevado a cabo una acción que le ha generado un perjuicio a una persona o a un grupo de personas, el sentir, sentir ese pequeño dolor, que es la culpa, te sirve para que no solamente racionalmente veas que le has causado un dolor a alguien, sino que ese puntito eh, te haga que la siguiente vez eh, que puedas volver a llevar a cabo esa acción, digas, ostras, no, porque me sentí mal cuando lo hice, ¿no? Pero eh, hasta ahí. Es útil la culpa, es sana, como si dijéramos cuando entramos ya en pero es que yo no tenía que haber hecho esto, pero cómo se me ocurre, qué mal lo hice y recordar constantemente aquel error que cometiste, ahí es cuando la culpa se, se convierte en autocastigo. Claro. Es decir, la, pro la propia emoción conlleva la penitencia y ese machaque es nefasto para pues sobre todo para la autoestima. El autoperdón sería como si dijéramos, antes he hablado del antídoto de la frustración, sí. pues ahora hablo del antídoto de la culpa. ¿no? Eh, es un poco aplicar un diálogo interno relacionado con eh, la comprensión de por qué metí la pata, de por qué lo hice así, de que lo hice lo mejor que supe con la información que tenía entonces y con el estado de ánimo que yo manejaba o con las herramientas que yo tenía y, y un poco aplicar ese bálsamo para que el dolorcito que genera sí. la culpa pues se vaya atenuando hasta el punto de que yo ya me quede con el aprendizaje de que esto no lo quiero volver a hacer, pero sin dolor. Las emociones desagradables, la verdad es que una vez que las vas desgranando y vas cayendo en la cuenta de todos esos mensajes que nos que nos están llegando de ellas, eh, resulta apasionante. Relacionado con lo que antes hablábamos de la frustración y la impotencia, también muy relacionado con la culpa, nos encontramos con, con el manejo de las expectativas. ¿Qué podemos hacer para encajar todas esas expectativas que nos creamos y que no se cumplen? Eh, bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes de que las expectativas es algo que se elabora de forma inconsciente muchas veces. Mm, tú, no, tú no piensas eh, activamente... Bueno, a veces sí, ¿no? A veces sí que te puedes pillar diciendo pues quiero que este viaje sea súper guay, súper divertido. Eh, pero, por ejemplo, con el tema de los hijos y las hijas, mmm, pues... Eh, el decir, pues quiero que mi hijo sea deportista, quiero que mi hija sea, eh, se dedique a la de medicina, quiero que mi hijo sea cariñoso, quiero que mi hija sea popular. Igual no eres consciente, pero muchas veces, sin querer, te imaginas cómo te gustaría que fuera, ¿no? Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado, primero, o sea, con, con tener esas expectativas no tener las menos expectativas posibles eh, sobre todo relacionadas con algunas etiquetas que nos ponemos en la cabeza eh, que creemos que, que eso va a estar bien, tanto para nuestros hijos y nuestras hijas como para nuestra persona ¿no? que nos va a generar esa satisfacción y, y una vez que ya te las has hecho pues eh, hmm. y ver que no se cumplen pues revisar un poco, ¿vale? O sea, esta expectativa que yo tenía no se ha cumplido. Eh, bueno, es lo que hay. Eh, un hijo o una hija no es un menú en el que tú puedas escoger las características que puede tener. Sí que tú le puedes orientar y puedes influir para que desarrolle unos valores, para que desarrolle algunas habilidades, pero no todas. O sea, no eh, los... Los niños y las niñas vienen ya con una esencia, con un temperamento, podemos influir, pero no son un proyecto en el que podamos mmm, decidir muchísimas características que puedan tener. ¿no? Y además esas expectativas que tenemos no solamente nos dañan a nosotros y a nosotras, sino que, que gener claro. pueden influir eh, negativamente en el desarrollo emocional, en la identidad de los niños y las niñas. Entonces es importante tratar de eh, mantenerlas un poco a raya, porque es difícil no hacerlas. Yo eh, eh, creo que es importante tener objetivos no muy ambiciosos en general, también para no frustrarnos mucho, claro. porque en, ed en educación, eh, la educación es muy difícil y la educación de los hijos propios tiene que ser dificilísima. Entonces, eh, frustrarnos es algo que podemos intentar mm, reducir un poco si tenemos unas expectativas un poco más ajustadas a la, a la realidad. Es que en el fondo nadie nos enseña a ser padres, pero profesionales como Pilar López Laboría pueden ayudar a afrontar la tarea de educar a nuestros hijos para relacionarse mejor con los demás. Pilar, una de tus facetas más importantes está en formar a padres. ¿Cuál dirías que es el principal error que cometemos en, en la educación de nuestros hijos y e hijas? Bueno, esta pregunta es difícil de, en ese, de en ese ranking, que además como impartes mucha formación a muchos tipos de familia y en muchas circunstancias, en ese top 5, ¿cuál es el, el error? No el, el más, no el principal, sino el que a la larga nos trae más consecuencias en lo que a convivencia y de autoestima se refiere. Bueno, pues eh, hay un término que acuñó Eva Millet, que es una eh, escritora, periodista eh, española, que es el término hiperpaternidad. Ha escrito un libro titulado así, Hiperpaternidad, y el subtítulo es Del modelo mueble al modelo altar. Yo hago mucho, mucho mucha publicidad de, de este término y de este libro porque me parece sí. eh, es, que es un poco el estilo educativo que se ha, que se ha empezado a, a utilizar, pues no sé, en, en los últimos 20-10 años y cada vez con más con más énfasis. Eh, este está este estilo educativo diríamos que tiene una gran porción de sobreprotección. Pero claro, sobreprotección eh, inconsciente, porque si tú le preguntas a un padre, a una madre, ¿tú crees que sobreproteges? Te va a decir, no, yo creo que protejo lo justo. Claro. ¿no? Sobreproteger es proteger más de la cuenta, sí. ¿no? Entonces, está ese punto de sobreprotección junto con otro punto de mis hijos son mi tarjeta de visita. Mis hijos me representan. Lo que hagan mis hijos dice mucho de, de quién soy yo. Entonces, ni creo que haya que sobreproteger tanto, ni que haya que depositar tanta responsabilidad en el niño o la niña para que a mí me represente, ¿no? Es como si fuera un proyecto de vida. Y no, tu hijo no es tu proyecto, tu hijo es una persona con unas apetencias, con unas necesidades, con unos gustos y no podemos eh, ni depositar esa responsabilidad de agradarte mm. ni de representarte. Entonces… Dentro de la dificultad de la pregunta, eh, yo creo que esos, esos dos términos, eh, tanto sobre protección como, como, como esa representación de lo que yo soy, no eh, creo que son bastante negativos para, para, para educar bien, para sentirte bien como padre, como madre y para transmitir pues una serie de, de actitudes o de valores que, favorezcan el desarrollo emocional de los hijos y las hijas. Fuimos educados de una forma muy estricta y hemos creado un mundo en el que hoy en día el niño decide. ¿Sería correcto decir que estamos creando una generación de tiranos o es excesivo verlo así? Mm, a ver, eh, estamos creando una generación de niños y niñas que cuando salgan al mundo se van a dar cuenta de que la vida no es como les hemos contado, que es en casa. Para mí, educar significa preparar para la vida y eh, en la vida no lo, no lo vamos a poder escoger todo. Eh, sí que se ha hablado mucho de, de este término, ¿no? de, la, de la tiranía, de, de los niños y las niñas, eh, pero ya no solamente es eso, es eh, cuando les dejamos escoger todo... Eh, les estamos primero dando, mmm, una de nuevo, una responsabilidad sí. mayor de la que saben manejar. Porque yo voy a un restaurante y prefiero que, en, que haya para escoger 10 platos que 100. Porque si hay 100, sí. me vuelvo loca. Sí. Y además, siempre creo que no he hecho la elección adecuada. no sí. Pues a los niños y a las niñas les tiene que pasar algo parecido. Les damos demasiadas opciones... Eh, en, en cosas en las que no tienen experiencia vital para haber desarrollado un criterio eh, para tomar esas decisiones. Entonces es algo que yo creo que, que, les, que, que les agobia, que, que, que les genera más dificultades que, que beneficios y, y que luego además genera muchas frustraciones por eso, porque porque se pueden crear la expectativa de que cuando salgan a la vida, al, al mundo exterior, eso va a ser así y, y, y no lo nada más es. lejos. Una de tus prioridades es educar desde la perspectiva de género. ¿Cómo aprenden niños y niñas estos roles? Y, y sobre todo, ¿por qué es tan importante? Pues porque les tratamos de forma diferente. Y cuando tú tras, tratas de forma diferente a dos personas, pues les estás transmitiendo diferentes eh, actitudes, estás generando una profecía, como si dijéramos, ¿no? Hay eh, estudios que hablan de cómo eh, ante una por ejemplo una caída de un niño de cuatro años, las respuestas de sus de sus personas de referencia adultas suelen tender hacia, venga campeón, no pasa nada, ¿no?, sí. a, a, como a animarle. Y cuando eso le sucede a una niña de la misma edad, la tendencia es, ay, cariño, venga, eh, te has hecho mucho daño. O sea, como mucho más eh, hacia la sobreprotección, ¿no? Entonces, si respondemos con ánimo y fuerza a un niño, le estamos... Eh, condicionando hacia una serie sí, sí. de reacciones, hacia una serie de creencias y, y lo mismo pasa con la niña. Y aunque nos parezca que no, pues eh, desde, desde el nacimiento eh, hay un trato diferente. Incluso hay un, un experimento que, que está por redes sociales de cómo a un bebé... Se le viste de rosa y, y se graban las interacciones que tienen los adultos hacia ese bebé, como si fuera una niña, eh, que siempre van haciendo alusión pues, a lo guapa que es... A lo bien que se porta, así no llora, y si lo visten al bebé de, de azul, eh, la tendencia de las personas que se relacionan con ese bebé como si fuera un niño, pues hacen más te eh, en relación a la fortaleza, así si va a ser futbolista o va a ser policía. o Entonces, todo eso es, o sea, los, ya hemos dicho. Eh, infinitas veces, ¿no? los niños y las niñas son esponjas y, claro, claro. y reaccionan en claro. función a la forma en la que se les trata ¿no? entonces esa ya es, ese es el punto de partida es, el, el problema está en cómo les tratamos y en cómo no nos damos cuenta porque es muy difícil darse cuenta sí, porque son cierto. conductas tan aprendidas y tan inconscientes que. pero el primer, el primer paso está en aceptar que no les tratamos de forma diferente y ya a partir de ahí intentar actuar de una forma pues eso, más neutra es que si no las exigencias que las exigencias que ponemos sobre cada uno es distinta y las expectativas que nosotros tenemos creadas también y eso es muy difícil de manejar. En general da la sensación de que la sociedad tiende a culpar a la familia con mucha facilidad de todas estas cosas. Podría ser debido a un intento de eludir la responsabilidad social en todos estos temas? Y se lo colocamos a la familia y que la familia sea, primero, el, el origen de todos los males y que se las componga para, para, para crear esa sociedad que aspire a otras cosas. Hombre, a ver, eh, hoy en día eh, la familia evidentemente tiene, tiene su, su capacidad de acción, eh, pero la sociedad... Eh, las películas, las canciones, la publicidad eh, y las redes sociales, sobre todo, eh, tienen ahí un, un poder eh, tremendo. La familia tiene... Claro, es que en la familia se aprenden todo. muchísimas <risas> cosas, los roles de género, eh, ¿cómo, se trata, cómo nos tratamos entre nosotros, cómo trata el padre a la madre, cómo trata la madre al padre, cómo trata el padre al hijo, cómo trata el padre a la hija, cómo trata la madre al hijo, cómo trata la madre a la hija. Eh, los comentarios del suegro, de la suegra, de, de todo, las eh, tareas domésticas, eh, todo eso. Pero muchas veces yo me he encontrado con situaciones de padres y madres que eh, tratan de ser corresponsables, tratan de coeducar y, sin embargo, pues mmm, vienen a, eh, viene el niño o la niña a casa del colegio eh, con mensajes que para nada se han tratado en casa. O sea, el, el mundo del niño o la niña eh, en su mundo... Eh, cobra mucha importancia el grupo mm. de iguales y más cuanto más va aumentando su edad claro. entonces eh, la familia tiene la responsabilidad que tiene pero la sociedad eh, también y estoy ahora pensando en algo que ha comentado Paula ¿no? con el tema de la pues de la integración y de la inclusión y demás eh, es que como sociedad tampoco estamos tampoco estamos muy preparados o preparadas mm -hmm. Para, para asumir eso, ¿no? Entonces, eh, que tú profesionalmente tengas que actuar de una manera ocho horas en tu día cuando estás rodeado o rodeada de, de una sociedad que, pues que sigue riéndose del débil, que programas de televisión que duran un montón de horas en los que no hace más que criticar eh, las cosas, las conductas, pues claro... Eh, Vamos, vamos como en la teoría, sí. un, hacemos unas cosas, pero en la práctica es otra diferente. Entonces, pues eh, se, se convierte en eh, tanto educar eh, en inteligencia emocional o como la inclusión, es ir en contra de, lo, de, de la sociedad, es intentar nadar a contracorriente y todo lo que construyes en 10 en horas de trabajo, a veces en medio minuto, se, se puede abajo. venir un poco abajo. Ah, hay una frase que, que me encontré un poco investigando para, para preparar vuestra entrevista, que dice que ahorraríamos en salud mental y emocional si diéramos herramientas a las familias para prevenir. Desde luego eso está clarísimo. Pero ¿tú crees que en las hoy en día, en, en la España del año 2021 casi, existen en las aulas y en las familias esa cultura de prevención? ¿O, o, o todavía estamos eh, que, a, apagando fuegos? Pues... La prevención eh, existirá en casos en los que hay como una toma de conciencia potente de, pues, de lo que la educación puede generar en el desarrollo emocional de los niños y las niñas. Pero esta conciencia no está en, en muchas familias. Eh, hay dos estilos, como si dijéramos, de, de enfrentarse a la educación. Una es la reactividad y otra es la proactividad. La reactividad es reaccionar cuando algo sucede. Hmm. Y la proactividad es prever si esto me sucediera a mí, yo cómo lo haría. ¿no? ¿Qué pasa? Que no se puede prever todo lo que puede claro, pasar. Claro. Porque, Porque bueno, algunas cosas sí, otras cosas no, ¿no? Pero, eh, por lo general, eh, vivimos en, una, en, en un tiempo tan, con tantas prisas, con, con tantísimos intereses, con tantos estímulos, que, que pararnos a ver, ¿yo qué haría o yo qué haré cuando pase esto? ¿no? Entonces, en el mundo educativo, en el mundo de la enseñanza, mejor dicho, pues ahí sí que puede ser que, que haya más previsión, eh, porque es un acto profesional, ¿no? Sí, y entonces, todo, todo eh, aunque los tiempos van cambiando mm. y los problemas de hace 20 años no son los problemas que hay ahora, pues bueno, son profesionales. Claro. La, la, la doc los, los docentes son, son, son profesionales, ¿no? Qué pasa que, que los padres y las madres, pues, pues, pues no. Y entonces, eh, incluso se puede, eh, se puede pasar de la reactividad total a una proactividad un poco extrema. ¿no? Ay, ¿Y qué pasa? ¿Qué haré yo cuando dentro de 15 años pase esto? Que tampoco hay que adelantarse tanto, ¿no? porque si nos adelantamos tanto provocamos pues, demasiadas preocupaciones o demasiados ansiedad, miedos sí, claro. que tampoco son eh, Utiles, pues, prácticos. Sí. Hablábamos, por supuesto, de la, de la cultura de la prevención, pero también hoy en día dirías que con esta... Con esta ánimo de inmediatez, de tenerlo todo y quererlo ya y además en, en, cerradito, empapeladito con un lazo, ¿existe o tienes la percepción en, en las familias en los docentes a los que forman que existe la cultura del esfuerzo? Eh, en, en los docentes, por supuesto que sí eh, en las familias eh, a ver, los, los docentes y las familias se esfuerzan mucho pero que transmitan esa, esa eh, cultura del esfuerzo ya lo veo, ya lo veo más, más difícil porque vivimos pues, ya no solamente en la era de la inmediatez, sino también del facilismo mm. y del hedonismo y del placer. ¿no? Eh, yo he tenido muchas veces discusiones sobre lo que significa la palabra esfuerzo. La palabra esfuerzo no implica sufrimiento. ¿Qué es esforzarse? Esforzarse es hacer fuerza. Y hacer fuerza no es algo doloroso. ¿Es agradable? Pues yo creo que a veces hasta puede serlo, pero tampoco tiene por qué ser desagradable, ¿no? Entonces, yo un día que hago más ejercicio del que estoy acostumbrada a hacer, al día siguiente tengo agujetas. Pues a mí me gusta tener agujetas, porque eso significa que me que he esforzado. esforzado. <risa> claro sí Sí, o sea, tampoco... Eh, me refiero a unas agujetas que me impidan sí, moverme sí, pero... y sí. estar en la cama, ¿no? Pero saber que te has esforzado genera mucha materia prima para alimentar mm, claro. la, la autoestima, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, que el resultado es otra cosa, bueno, porque te puedes esforzar y puedes no conseguirlo, Cierto. pero esforzarte en sí eh, es algo muy positivo. Pero claro, eh, pues no es un valor que hoy en día esté en, en, nuestro, en nuestra sociedad uh -huh. y, y eh, educar en el esfuerzo pues muchas veces conlleva a que se cuestionen acciones educativas que el personal docente pues está siempre muy cuestionado desde mi punto de vista y a su vez desprotegido eh, y a su vez pues... Eh, también esa desprotección va mellando muchas veces su, pues su, sí, su, su ánimo, su ¿no? Sí, su ánimo, su sensación de capacidad, mm. eh, su, su seguridad en su criterio y, y, y bueno, pues eso también hace que, que tengan menos fuerza para trabajar en esa cultura. Hoy hablamos de inteligencia emocional, también hablamos de convivencia y ahí, digamos, en el punto intermedio entre esas dos esferas está la inteligencia social, como la capacidad de adaptarnos a las circunstancias y ser capaces de mantener buenas relaciones justo. En, en este momento histórico en el que las relaciones son menos personales, quizá bueno, pues por las circunstancias que hemos vivido en los últimos meses, más que todas las relaciones están establecidas a través de redes sociales, bueno, nosotros estamos teniendo esta charla a través de videoconferencia, con lo cual no nos solemos, no nos sentimos, solamente somos, y afortunadamente estamos por videoconferencia y nos vemos la sonrisa, pero muchas veces incluso simplemente es una llamada por teléfono. ¿Cómo afecta esta mmm, estos elementos añadidos a esa inteligencia social? a nuestros niños y nuestras niñas Uf, pues eh, yo ahora eh, escucho que, que los adolescentes por ejemplo el teléfono ni te lo contestan porque el teléfono lo utilizan para whatsappear o para mm, mm. Eh, hablar por instagram pero ni siquiera eh, la interacción de escuchar la voz que la voz tiene un tiene mucho poder o sea ella no solamente es transmitir oralmente una serie de palabras, sino pues eh, todo lo que va incluido en la prosodia, ¿no? en, en la tonalidad que utilizamos, en el volumen de nuestra voz, en lo cortantes de nuestras palabras. Entonces, eh, si, si ya ni siquiera el tema de, de hablar por teléfono es algo que se estén acostumbrando a hacer, eh, pues... Ya eh, si, si la, comuni la comunicación es dificilísima, o sea, para ser seres sociales los seres humanos eh, comunicarnos es algo muy complejo porque entre lo que yo quiero decir, en lo que creo que entre lo que creo que estoy diciendo, eh, cómo lo digo, cómo lo recibes tú, cómo creo que lo recibes, cómo. Uf. Lo, que, lo que analizas de lo claro. que ha recibido o sea, hay tantas posibilidades de que el mensaje no se transmita adecuadamente que si además eh, le quitamos el vernos y el escucharnos y va todo por texto buah, o sea, el, el malentendido está a la, a la vuelta de la esquina Uf. y además eh, que es muy fácil porque cuanto cuanto el, el piensa mal y acertarás, que sigue formando mm. parte mm. de nuestra cultura, que es un poco lo contrario a mi, al, al nombre de mi proyecto, ¿no? que es bien Pienso. pensar, sí. es piensa bien y te sentirás mejor. ¿no? Pues piensa mal y acertarás, sigue estando allí. Entonces, tendemos a percibir cosas peores que mejores. Cuando un mensaje de texto, por ejemplo, en un WhatsApp tenemos duda, siempre tendemos a a percibirlo con desconfianza sí, que a percibirlo con verdad. confianza. Entonces, eh, la autoestima de, de nuestros adolescentes pues está... Vapuleada, eh, por lo menos, ¿no? Sí, y últimamente la pandemia ya ha acabado de, de, de clavarles la, la estocada. Entonces, si a eso añadimos una comunicación tan limitada como la de... El, el, el Whatsapp o Instagram o demás pues ya, ya nos lo acabamos casi de cargar Sí, es curioso porque muchas veces dices, sí, estuve hablando con, con no sé quién, y, pero por WhatsApp, eso, eso no es hablar, ¿verdad? Eso no es el hablar que nosotros entendemos. Dadas estas circunstancias y todos estos elementos que van surgiendo, además eh, a una velocidad eh, de locos, hoy en día, ¿qué emoción o qué habilidad emocional crees que les cuesta más a los niños y a las niñas manejar? Pues, a ver... Eh... Yo diría que la frustración, es cuando pero lo que ya no solamente empezado. a los niños y a las niñas, sino a, nosotros, a todo a nosotros, el mundo. Sí. ¿Por qué? Porque tiene un. Yo la conecto mucho con el con la autoestima. Eh, si... porque normalmente solemos eh, asociar una alta autoestima con conseguir una serie de logros y una baja autoestima con no conseguirlos uh -huh. entonces eh, si yo supiera que mi valía no depende del resultado de mis actos mm -hmm. no me frustraría tanto claro. pero como estoy acostumbrada a, valorar, a valorarme bien si consigo un logro y a valorarme mal o a no valorarme si no lo consigo entonces en la consecución de ese logro eh, he metido pues, una intensidad muy alta. ¿no? Eh, y claro, si, si es que en la vida no paramos de equivocarnos, si es que lo normal es hacer las cosas mal, sobre todo la primera vez. O sea, hacer algo bien por primera vez es es una cuestión sí, de azar sí, que, que desporto, otra cosa. No. Es, si tú escuchas a los deportistas hablar, a los deportistas de élite pues, eh, bueno, Perico Delgado, tengo una reflexión en, en mi mente ahora de Perico Delgado, ¿no? O sea, que lo normal es perder. Lo normal es perder. Ganas, de vez en cuando, pero un deportista casi siempre pierde. Pero, claro, pero, pero le asociamos a perder también un significado muy desagradable y muy negativo. Y perder, pues, forma parte de, del camino. O sea, que, que claro, que igual... Eh, creemos que perder es no ganar, yeah, pero, pero no, no ganar igual es tiros. aprender, ¿no? Mm. Entonces creo que es muy importante que eh, separemos el resultado de nuestros actos de nuestra valía y saber que valemos lo mismo, ganemos o perdamos, nos salga algo bien o nos salga mal. Pero como nos han educado desde peques, eh, transmitiéndonos que valemos mm. más si sí, aprobamos, que valemos muchísimo más si sacamos un sobresaliente y que valemos mucho menos si suspendemos, pues es muy difícil romper esa asociación. Pero creo que es la clave para poder llevar mejor la frustración. Pilar López Laboría, muchísimas gracias por aclararnos todos esos conceptos relacionados con las bases de la inteligencia emocional. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti por, por tener este interés. Eh, por transmitirlo, porque creo que es muy importante que, que se sepan estos conceptos sí. y que haya cada vez más mmm, pues, eh, conciencia y, y valor de, de este tipo de cosas. Pues gracias a ti. Gracias. El profesor Farrington, profesor de Criminología Psicológica en la Universidad de Cambridge, realizó hace unos años una investigación en la que demostró que por cada euro invertido en educación se ahorran 7 euros en cárceles y delincuencia. Una sociedad sana comienza cuando las familias y la escuela pueden vivir bien la crianza y la enseñanza y que la salud mental comienza cuando se potencia la inteligencia emocional, la inteligencia social y educando en valores. En el programa de hoy hemos descubierto el estrecho vínculo que existe entre la inteligencia emocional y la convivencia. Muchísimas gracias Paula Berciano y Pilar López Laboría por compartir con nosotros desayuno y charla en la mañana de hoy. Gracias a las dos y, y como no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Existen cuatro bichos emocionales que hemos de saber manejar. El capricho, los celos, la culpa y la envidia. Aprendamos a utilizar sus antídotos, como nos dice Pilar López Laboría. La alegría, el agradecimiento, el cariño, el respeto, la confianza, la admiración, la solidaridad, el compañerismo, la colaboración, el amor propio y la satisfacción. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene, porque desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos.